El candombe tiene zonas y, y toques diferentes por zonas, por ejemplo, en la, en la diferencia que hay rítmica este, son las frases, de, más que nada, de piano. En el sur el piano es... Y ese sería el piano base. En Palermo, por ejemplo, se usa el piano que es... Entonces ahí tenemos este, las diferencias que hay rítmicas de un barrio a otro y eso sería este, para hacer una exposición este, rápida del tema, lo que nosotros este, tenemos como candombe hoy día aquí en, en estas latitudes. Su número este, de tambores este, hoy día, las, las cuerdas usan este, hasta más de 40 tambores, lo ideal para mí serían 30, más de eso este, clínicamente no se puede tocar y escuchar bien y que cada uno se escuche entre sí, por lo tanto a veces el número de cantidad de integrantes conspira de repente con la relación armoniosa que tiene que tener una cuerda de tambores. Eso queda a criterio de muchos este, maestros que hay hoy día.